Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, una noche más, una tarde más, depende de cuándo me estés viendo. Eh, sábado, día 22 de octubre, noche de sábado al domingo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, Bitcoin ha tenido su primer vaivén en rango horario, un 0,60%, tampoco nada eh, demasiado interesante. Más allá del de que esté jugueteando en futuros. Ahora vamos a ver un poquito y a dónde podemos ir. Y el Tudemu que nos ha estado marcando. Eh, y bueno, decía Ovidio que siempre nos resistimos a las Siempre nos resistimos a las prohibiciones. Y deseamos lo que nos niegan. Eh, es decir, cuando tenemos ahí ese fruto prohibido como que mola más, ¿vale? O sea, todo eso que nos prohíben lo queremos más. Entonces, yo no sé a qué narices están jugando y a lo que quieren jugar. Eh, claro, como si te lo prohíben de golpe, mm, la gente se molesta, van poquito a poquito ahí ¿eh? con tonterías. Y bueno, eso de que si nos lo prohíben de golpe la gente se molesta... Estamos ante el gobierno con las cosas que han pasado que más huelgas generales debería haber tenido, y no han tenido ni una, ni una sola. Es increíble, increíble, el grado de jeta que tienen en los sindicatos sindicalistas, etcétera para pasar lo que está pasando y para defender lo que están defendiendo. Tener en cuenta que cada vez que cumplimos una regla prohibitiva, lo que estamos haciendo es legitimarla. Tan sencillo como eso, o sea, a través de todo lo que se prohíbe, nos están controlando. Y no importa que algunos no cumplan, o no cumplamos, o no cumplemos, esas leyes o esas normas. Porque ya tienen un grupo de masa gris, genérica, de rebaño, que sí lo cumplen. Con lo cual, además, el raro eres tú. No sé... No sé qué está pasando eh, y que no hagamos nada, ¿no? Pero parecemos como cuando Llorel le decía a Kalel, a Superman, a su hijo, prohibido inmiscuirte en la historia de los hombres. Es decir, no hagas nada, serás feliz y no tendrás una puta mierda. Y ese es el camino que llevamos. Um, posiblemente la próxima generación o la, o la que venidera, la posterior al precio que están las cosas y, y siguiendo est como están los, los salarios lo mismo no pueden ni, ni tener en propiedad una vivienda en el momento que una persona deje de poder tener en propiedad una vivienda que no tiene por qué ser tampoco la mejor opción pero el problema es que cuando los alquileres están en manos ...de las manos fuertes... ...entonces la gente está jodida. Si miramos al Congreso de los Diputados... al nuestro, ya no os digo al resto del mundo... ¿eh? ...porque evidentemente... Uh, ...bueno... ...hay de todo. Pero en un 90%... ...lo que hay en el Congreso de los Diputados... ...son... ...arrendadores. Son arrendadores. No sé... Yo pelearé por intentar dejarle a mis niñas algo. Y luego otra cosa que he estado viendo en estos días, que me, me, me choca, no me parece bastante curioso. Por eso vamos, por cierto, vamos a hablar de las CBDCs y de la racionalización del dinero. Posiblemente mañana, a ver si me encuentro un poco lúcido, que no, últimamente no estoy yo muy lúcido. Pero he flipado, porque yo en todas las noticias, Dios mío, están cortando la luz en ciudades de Ucrania. Yo juraría que están en guerra, ¿eh? No sé. Yo juraría que están en guerra. Yo no sé si lo que le quieren trasladar a la, a la población es eso de que si entramos en una guerra, uh, aquí no va a fallar nada, no pasa nada, tú, tú vas, tu vida va a ser igual, y hay cuatro zumbados que están por ahí pegándose tiros entre ellos. Estamos locos, la verdad. Estamos muy zumbados, muy mal de la cabeza. O sea, nos hemos vuelto gilipollas a más no poder. Pero de una forma increíble, profunda. Somos tontos profundos. Les han cortado la luz. Es que es lo normal. Les están quitando los suministros. Es que es lo normal. Es que es una guerra. Es que no están jugando al risk. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque tenemos una población... que lleva 20 años sin servicio militar. Y eso sí que es grave. En fin, vamos con Bitcoin, que es lo importante. Comenzamos. bonita únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas, que así lo dice mi niña es por algo, ¿y cómo me uno yo a esa comunidad de criptomonedas? Bueno, bueno, tienes por aquí debajo el link al Discord, Discord público en el cual tendrás, bueno, pues una serie de, de cosillas que ahí vamos comentando, lo que podemos eh, y luego tienes el Discord, la parte VIP, ¿vale? que puedes unirte uniéndote a darle el botón de YouTube que tenéis por ahí abajo que pone unirme y ya está Prueba. Ahora, también te digo, si piensas que hay un canal VIP de Discord, y más por ese precio, ridículo, eh, es para dar señales, no. Cuando hay señales, yo doy señales, me equivoco cuando doy señales, cuidado. Eh, pero, bueno, mmm, en otras veces, pues también sacamos nuestro pellizquito de vez en cuando. Son porcentajes al final, luego depende de lo que cada uno pueda o no pueda, los que somos pobres pues invertimos poco y evidentemente sacamos poco, pero los que tenéis más pasta que estáis por ahí, que lo sé yo, que estás ahí, pues yo sé que sacáis bastante más. Eh, en cualquier operación has sacado lo de todo el año, ¿vale? Entonces, bueno, pues tampoco creo que sea algo interesante, pero sin embargo compartimos mucho conocimiento, compartimos, y hay gente que, con, que tiene mucho, ya os digo yo que tiene mucho, y es en el VIP donde más eh, cosas podemos compartir entre todos. Y apoyarnos, sobre todo apoyarnos cuando vienen, sobre todo, mercados tan complicados como en el que estamos, apoyarte en una comunidad buena, una comunidad decente y una comunidad de gente que aporta y que tiene un rollo increíble, increíble, eh, creo que es de las cosas más inteligentes que podemos hacer. Pero claro, eso lo creo yo, luego ya cada uno podrá creer lo que quiera y para eso está el mundo y para eso están los colores, para elegir lo que a cada uno le venga en gana. En fin, Bitcoin, fin de semana, pues bueno, el viernes, pues esto cerró en toda lo que es esta, esta, esta zona que tenemos aquí, en torno a los eh, 19.180, cerró también los futuros del CME, 19.195, 19.180 si nos ponemos en rango horario, o sea que bueno, más o menos en esta zona que justo en la que estamos ahora. ¿vale? Estamos justo en ese cierre. ¿Qué ha hecho el mercado? Bueno, voy a tirar arriba, a ver si por casualidad rompo estos máximos anteriores y puedo hacer algo, pero en cuanto ha llegado, he intentado una, dos, tres, hay, hay cuatro mechas en esa zona, justo, no ha podido, pues me voy abajo. Voy a volver a buscar dinerito. ¿Dónde? Al mismo sitio donde empecé. Ya está. Atentos, atentos, porque... Puede hacernos un doble techito e irnos para abajo. También puede hacer un canal, puede hacer un lateralizar más, puede hacer lo que quiera. Y dices, bueno, ¿y estas líneas que acabamos de romper, eso qué pasa? Pues eso está bien. Ahora podemos hacer un pullback. vale Y venirnos más abajo. El pullback ahora mismo se está vendiendo en la zona de los 19.053. ¿vale? Eh, si no he podido hacia arriba eh, y generar un gap con los futuros de CME... Me puedo ir abajo y generar un gap que sea positivo. A lo mejor eso me va bien, pero dentro del rango vamos a ver dónde estamos. ¿Cómo cerraron los futuros del CM? Vamos a verlo en un segundo, porque también esto hay que analizarlo. Es interesante y es súper importante. Bueno, esa misma línea de tendencia, vale, parecida, muy similar. Ahí la roto. No, no la ha roto. Iba camino de romperla, pero... Mm, se quedó ahí en rojillo, que sí, que no, que no, que sí. Cuando se rompe algo, hay que romperlo claramente, con claridad. No vale, no vale el decir, eh, pues a mí me parece que, mm, esta línea está un poco tirada, un poco rara, la página, como lo tengo desde este punto a este punto y ya la dejé, pues está un poquito rara, habría que corregirla un poquito, vale porque en realidad esto nos vendría más o menos, vale más o menos aproximadamente aquí por un lado, y poca leche más por el otro vamos a quitar esta para no confundirnos ¿por qué lo dejo así? porque aquí tengo cuerpo, cuerpo aquí tengo mecha, mecha, mecha entonces bueno, podría inclinarla incluso un poco más e ir a cuerpos sí, pero veis aquí tendría uno, dos, tres y cuatro toques de la otra forma tengo cinco toques ¿qué es mejor? cuanto más toques mejor pero bueno, vamos a ser realistas, ¿vale? De a los cuerpos, de este cuerpo a... ahí, ahí está mejor ¿vale? A cuerpo aquí, un poquito más arriba. Nos faltaría para ir a esta línea de tendencia de una hora, una línea de tendencia más bien pequeña, de poco tiempo. Eh, bueno, pues ahí está. Por la parte inferior, en el otro rincón, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos aquí también, ¿vale? Su paralela, en la parte inferior. Que hemos tocado aquí un par de veces, hemos tocado arriba, otro par de veces por la parte superior. Bien, ¿qué ha pasado en la zona horizontal, en la de cuatro horas? Bueno, pues que ahora podemos ver un poco más claramente este canal y bueno, pues tampoco tampoco dice mucho, mucho volumen aquí, poco aquí cuando abre y cierra el mercado estadounidense, ¿vale? Ni más ni menos. ¿Hemos pasado la zona de 50 zona de creación? No, con lo cual, si no podemos llegar a la parte superior y volvemos a caer, pues ya sabéis, bajaremos, si no pasemos la zona de 50 y otra vez nos iremos a la zona de los 18.500. Ya está. no pasa absolutamente nada porque ya la hemos besado varias veces esa lona. Eh, vamos ahora con Bitcoin en el mercado normal. Bien, 19.184. Está bonito, está bien. Cuatro horas. Eh, cuatro horas, ¿qué pasa? La, el, el canal que estábamos viendo en una hora, que es este, ¿vale? El que hemos visto antes, que hemos roto. Bueno, pues tampoco es que sea un canal gigante, si, más si lo vemos en cuatro horas. Está dentro de esta paralela, toque, toque, toque. Tres toques en la parte superior de 4 horas y tenemos pues esta línea que tenemos aquí punteada que es el 50% de este otro canal <ríe> mucho más grande en el cual nos encontramos bien entonces tenemos que tener muy en cuenta cuál es la tendencia actual dentro de este rango horario bajista vale que llevamos tiempo lateralizando más o menos desde el día 26 de agosto Vale, que ya se dice pronto, toda esta zona es lateral, sí hemos hecho un intento arriba, vale no hemos podido, eh, hemos intentado salir de esta zona de resistencia varias veces y no hemos podido, nos ha mandado otra vez a la zona de 18.500, con lo cual podríamos visitarla en cualquier momento otra vez. Pero bueno, eh, esta línea de tendencia que tenemos aquí verde, vale con este canal, que está un poquito aquí torcido, pero bueno, pero vamos, sobre todo la línea de tendencia verde, pues es un objetivo interesante al toque, que si no se rompe, que si no se rompe, y podría ser que la semana que viene, después de los datos de empresas, algo pase y pudiéramos tirar al alza un poquito, ¿vale? Eh, para mí, para mí, fecha importante va a ser el día 2, eh, cuando ya sabemos que se reúnen la, en la FED, pero la semana que viene, bueno, pues puede ser una semana de vaivenes, de ahora quiero, ahora no puedo, ahora sí, tira, ahora afloja. Dependiendo de cómo terminemos esa semana, lo que nos digan el día 2, no tanto el 0.75 voy a subir o voy a subir 1, voy a subir 0.50, yo van a subir 0.75, no creo que vaya a variar eso, salvo sorpresas. Si sí, hay sorpresas, eh, sí tendremos bastante movimiento interesante, pero me interesa más lo que tengan que decir y cómo lo digan. Eso sí me interesa, porque eso es lo que va a definir el mercado de noviembre, que normalmente suele pegar una tirada la tirada podría ser negativa por supuesto que sí por supuesto que sí pero entre el midterm esas elecciones en eh, noviembre que bueno suele suele estar en ese punto en el que en esa fecha sube bueno pues podemos confiar en tener un pequeño latigazo que no es así hombre ya sabéis que yo siempre positivo siempre intentar tirar al alza pero estoy esperando abajo para qué no vamos a engañar los que tenemos poca pasta pues lo que tenemos que hacer es esperar abajo. Bien, dicho esto, dentro del diario también estamos bastante bajistas, en esta zona ya bastante lateral. Eh, y bueno, vamos a ver cuánto, cuánto más aguantamos. Ya hemos hecho, veis que de la línea de tendencia de diario, del RSI, tuvimos un toque, dos toques, tres toques, cuatro, cinco. Y vamos a buscar el sexto toque, a no ser que perdamos la línea de tendencia y nos vayamos al carajo. Dentro de esa línea de tendencia, veis que ya tuvimos un toque, dos toques, tres toques, una primer intento de salida y una salida, estamos fuera, es decir, que en cualquier momento podríamos caer. Mucho ojo con esto, ¿vale? Mucho ojo con esto, porque cualquier eh, caída aquí puede ser bastante interesante. Eh, lo digo porque lo vigiléis, ¿eh? no Yo no quiero decir que en un momento que es que se vaya a caer ahí, ya lo veremos. Para mí sería bastante más interesante si se cayera después de tocar la línea principal, ¿vale? Esta, esta zona, la zona de los 53 si llegáramos ahí, un toque y luego ya nos fuéramos abajo, pues sería bastante bastante más interesante, ahora bien ¿qué creo yo que puede hacer? aparte de caer y demás, lateralizar intentar, aparte de aburrir a, a tu hijo de vecino caer y luego ya romperla, lateralizando otra vez exactamente lo mismo que nos hizo la anterior que estuvimos siguiendo ¿vale? recordar que esta la estuvimos siguiendo durante meses ¿y qué hizo? al final Vamos a verla, vamos a ampliarla de tal forma que veáis qué es lo que hizo. ¿Veis? Entonces, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, me acerco, lateralizo, ¿vale? Esto de lateralizar, ahora vemos el efecto que tuvo, caigo y ¡boom! Después de hacer el pullback, me hago un catapumba para arriba, ¿vale? ¿Qué pasó en las fechas? Seguro que os suenan. ¿Vale? Esto cuando rompe, eh, lateralizando, es marzo. Eh, perdón, eh, julio. Y este catapún hacia arriba es el día 20 de julio. ¿Qué pasó el día 20 de julio? Pues pasó esto. ¡Boom! ¿Vale? Bueno, el 21, el 20 de julio, creo que fue el último, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí. Entonces, en esta zona rompimos estuvo lateralizando, haciendo una lateral lateral descendente tonto con esta parte de caída, hizo este pedazo de arco, un suelo y dos suelos y ¡boom! para arriba. Pues lo mismo lo mismo en la que estamos ahora, que viene desde ese mismo máximo, solo que con otro ángulo, porque esta ya la rompimos ¿vale? Es pues probable que haga algo parecido pero a mí, lo que me raya me raya bastante, es que lo vaya a hacer en esta zona. ¿Por qué? Porque estaríamos pasando el 50%. Si hace eso en esta zona y tiene que romper la línea de tendencia por encima de la zona del 50%, aquí haríamos una subida interesante. Bastante interesante, como que a la zona de 24-25. ¿Puede ser? Podría ser, pero claro, debería de coincidir con alguna buena noticia, algo que los mercados digan, venga, nos vamos a ir para arriba. Porque hay mucha gente diciendo, no, ya han hecho suelo, es total, ya, ya aquí, nos hemos recuperado. La semana ha sido muy buena en el SP500, ¿vale? Para que no vamos a engañar, hemos roto toda esta zona, hemos, esta parte de caída también. Bueno, tenemos una zona de resistencia que para mí, ya lo dije de tipo tiempo, de momento es eh, la zona de 3.900, debería ser eh, una zona inter interesante a la hora de romper estos, estos cielos que hay aquí, con esta zona. ¿veis? Esto es este, apoyo aquí, resistencia. Apoyo y al final lo pierdo. Entonces, ahora aquí se va a encontrar con una resistencia interesante, en la zona de 3.900. Esto es en semanal, pero claro, si yo me voy a diario, ¿qué pasa? Pues que estoy lateralizando, estoy intentando buscar un suelo que todavía no he encontrado. ¿He roto medias interesantes? Sí, pues mirar, la de M20 la he roto, pero tengo que pasar esta zona de máximos. En el momento que yo tengo un cierre por encima de 3.790, probablemente sí si ya empiece a llegar, a la zona que me interesa más, que es el punto de pivote en la zona de 3.900. Pero vamos a verlo. Si el mercado sigue acompañando, después de haber roto esta directriz bajista que teníamos en el RSI, como veis, la rompió, se arrastró, hizo el patinaje que yo le digo, con ese pullback ahí chiquinín y boom, venga, me voy para arriba. Vale, te lo puedo comprar. Ahora, vamos a ver, ahora en cuanto llegue, si es capaz de pasar de la zona de 50%, si es capaz de subir un poquito más, pues bueno, se escape y se vaya a la línea de tendencia principal, que está aquí, ya tiene un toque, dos toques, tres toques, y hacer un rebote, como sea, si pasa los 3.900 hasta aquí, yo permitirme que lo dude, ¿vale? Yo creo que si pasa esa zona, que no creo que pase de los 3.900, la media de 200 le va a meter un bofetón que va a flipar, donde le caiga, ¿vale? Eh, y trasladando esto a, a, la, a Bitcoin, no a las criptomonedas, ¿vale? Tenemos que empezar a distinguir, de verdad, y yo nunca doy consejos, pero eso es uno de los que sí puedo dar y es distinguir muy bien Bitcoin del resto de criptomonedas. ¿vale? Eh, si el mercado parase aquí y luego fuese capaz de ir a esta línea de tendencia y llegar a la zona de 4.000, 4.100, Bitcoin, entonces sí podría hacer ese movimiento que hemos dicho, vale interesantísimo, llegar a la zona de 24 25 y hacer lo propio, es decir, esta línea de tendencia con un toque y dos toques llegar a ella. Evidentemente no es lo mismo ver esta línea de tendencia en logarítmico que verla ¿vale? <ríe> no logarítmico, el que no lo tiene en logarítmico en tan largo plazo hace así y dice joder, que no, si la línea de tendencia la hemos roto. Yo te digo no, en el tan largo plazo no puedes verlo así. ¿Vale? Esto no es una realidad. Lo digo porque es que hay alguno que he visto que pone el gráfico de esta manera. Y ya os digo yo que no. ¿Vale? Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Yo os digo que no es así. Vamos a ponerlo como estaba. Si me deja. Que no me deja. Joder. Bueno, pues nada. Vamos a volver a marcarlo aquí. Qué pesadito es a veces. <ríe> no sé lo, todo lo que me habrá borrado. Pero bueno. Ay. Ese es su punto. ¿Vale? En un periodo de tiempo tan largo, en diario, estamos hablando de una línea de tendencia que viene desde noviembre. ¿Vale? Tenemos que ponerlo en logarítmico, porque si no, mmm, os va a bailar todo por todos lados. Bueno, ¿veis este, este punto que, que hicimos aquí? Aquí que había. <risa> ¿Vale? Entonces. Estas es son las pequeñas cosas que hay que, que hay que ver en el mercado. Bien, dicho esto, eh, Bitcoin está eso, pues como está, eh, te seguimos esperando, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Lo hablado, para mí eh, es lo que lo que yo hago, yo, lo que yo leo, lo que yo veo, eh, luego ya cada uno que lo va interpretando como, como crea conveniente, porque para eso están eh, los análisis gráficos, ¿no? No cabe esperar que alguien os diga lo que tenéis que hacer. Cada uno tiene que hacer lo que crea conveniente. Podemos analizar algo gráficamente y después tomar conclusiones, pero las conclusiones las debe tomar cada uno. ¿vale? Yo os digo las que yo veo. Más allá de eso, no puedo hacer nada porque el único que está haciendo trading eh, eres tú y el único que está comprando vendiendo eres tú y el único que está solo delante de su ordenador y de su máquina cuando va a hacer un clic eres tú. Si no quieres estar tan solo, pues, pues puedes unirte a la comunidad. A lo mejor comunidad de cristomonedas, como dice mi niña. Bueno, Ethereum, pues haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin, no tiene mayor historia. Bien, porque ha podido superar la zona de los 1.290, y bueno, pues está intentando eh, intent llegar a esta línea de tendencia, la zona de 1.361 que tiene ahora mismo. El total market, pues bueno, pues, está bien, bien. ¿Eso qué quiere decir? Si Bitcoin ha bajado y un poquito de Ethereum tal, y el total market ha subido, pues que habrá altcoins que estén bastante bien, porque además la dominancia ha bajado. ¡Uah! Eso está bastante bien. Sábado, sabadete, día de Alcoins. Anda, pues sí, fijaros, ¿vale? Ayer no cerró mal, al final Cardano. Y hoy, bueno, pues está intentando recuperar un poquito. Hay alguna Alcoin que ha hecho alguna barbaridad, he visto por ahí. Eh, melon, ¿vale? Nuestros queridos Melons. He eh, oído gente que ha preguntado, ¿y dónde puedo comprar Melon? Pues en varios exchanges, pero vamos, eh, en Kraken por ejemplo, lo tenéis, ¿vale? Ha subido un 56%, enhorabuena a los premiados, bueno, está subiendo bastante más. Eh, ¿Es una locura? Sí, no, no sé, ¿quién sabe? El TP1 que teníamos marcado, ahí, fijaros, ahora está haciendo de resistencia a esa zona. ¡Qué curioso! ¿Las cosas funcionan? Pues claro que funcionan. Eh, fijaros que de toda esta caída, ¿vale? Si yo me voy aquí y digo, ¿qué retroceso tengo que tener? Pues más o menos está en esa zona. Probablemente, Mañana incluso la pase. Vamos a ver si el si el, el mercado quiere hacerlo, ¿vale? Eh, Fiat, RAT y XPR están bastante bien, por más o menos 5% todas. Y de ahí para abajo, bueno, pues ya está la cosa bastante más suave. Los cortos de Bitcoin siguen subiendo, otro 4, 23%. Están pasando la media de 50%. Veis que han ido poquito a poquito, ¿vale? Eh, pasando... Me quedo a la de 200, paso, me quedo a la de 100 y la paso, venga, la hora la de 50, la paso, pues cuidado, porque una vez que cerramos por encima de 50, mañana podemos tener o pasar una sorpresa interesante. De acumulación de cortos, ¿esto quiere decir que el precio eh, caería en ese momento? No tiene por qué, no tiene por qué, ¿vale? No es un efecto colateral inmediato, esto quiere decir que se están comprando más cortos. El mercado está yendo hacia cortos, a ver que con la que está cayendo es normal, ¿vale? Eh, Dicho esto, si tuviéramos una pasada del 50% hacia arriba del canal, entonces sí sería más preocupante. Mm, poco más que contaros por hoy. Saludos a la ET, Día Queen, espero que os haya ido bien. Eh, mucho ojo con mañana a ver qué tal el movimiento. De momento ya hemos hecho una alza por encima de donde había cerrado el futuro del CME. Es pues probable que ahora hagamos una a la baja, no lo sé, o otro más, más arriba. Intente otra vez eh, tirar al alza. Ya veremos. A ver, la cuestión y la realidad es que fijaros en los 19.195 aproximadamente, que será una zona en la que pues el mercado diga por aquí hay que quedarse, esperando a ver qué pasa mañana por la noche cuando habrán los futuros del CME. Y como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez para cuando haya oportunidades y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!